tipo Bokashi. Bokashi es una palabra japonesa que significa abono orgánico fermentado y entonces lo que vamos a, a realizar es un compost eh, que prácticamente se va a diferenciar de los compost tradicionales porque este se fermenta en un periodo de tiempo muy corto, entre 10 y 30 días dependiendo de, de la experiencia del agricultor y de los materiales utilizados. Esta fermentación se va a producir tan rápido porque le vamos a dar un aporte extra de microorganismos. Esta microbiología se va a encargar de descomponer la materia orgánica y transformarla en minerales fácilmente asimilables para las plantas. Llevamos una carretilla de estiércol de caballo un poco de gallinaza y otra carretilla entera de estiércol de vaca. Materia orgánica muy triturada, bueno, paja muy triturada, restos de podas y eso. Eh, salvado de tribo. En cuanto a la parte mineral vamos a poner cenizas, harina de roca y cal agrícola. Y de la parte líquida va a estar compuesto de 10 litros de agua, 5 de microorganismos, 4 de melaza y 250 gramos de levadura. Pues todos los materiales que vamos a utilizar son prácticamente de aquí, de la finca, menos el salvado de trigo y la melaza que los hemos encontrado en una tienda donde se hace pienso para animales. Eh, los costes son bastante bajos. Tenéis que tener en cuenta que vais a encontrar en, en muchísimos libros que lo más aconsejado para hacer el abono este es utilizar eh, estiércol de vaca muy fresco. ¿Por qué? Porque este estiércol está lleno de microorganismos que son los que se van a encargar de producir esta fermentación. ¿no? En nuestro caso no hemos podido utilizar la, el estiércol de vaca fresco pero lo vamos a compensar con el caldo de microorganismos eficientes. Pues vamos a hacer la mezcla de la parte líquida. Entonces va 10 litros de agua, vamos a poner aquí unos 3 litros por hora de microorganismos. La melaza, pues al ponerle la melaza lo que vamos a hacer es eh, la fermentación ya que le va a dar energía y van a empezar a, a reproducirse y la levadura lo que le lo que va a hacer es que esta fermentación el arranque pues se produzca de una manera más rápida lo vamos estamos acelerando el proceso ¿no? por lo que está todo bien mezclado y con el contenido de humedad exacto. Eh, ya que hemos hecho la prueba del puño, os la voy a mostrar. Cogemos una parte cualquiera, esta por ejemplo, y apretamos. Si sale una croquetilla así es que el contenido de humedad está bien. El dato de la humedad es muy importante. En caso de que esté seco, de que la, la croqueta no se haga, es fácil porque le añadimos más agua y ya. Si, en cambio, hubiésemos tenido un exceso de humedad, que eso se nota porque eh, el agua mmm, nos gotea, ¿no? eh, se neutraliza, se compensa con más salvado de trigo o más eh, paja triturada. En estos días en los que se va a producir la fermentación, conviene tener el Bokashi protegido de, del sol y de la lluvia. Entonces hemos decidido ponerlo aquí debajo de esta casita y, y lo ideal sería también que estuviera protegido del viento, o sea, a lo mejor un almacén o una habitación para el caso. Pues hemos vuelto ahora a la tarde para controlar la temperatura, ya que no debe de superar los 50 grados centígrados. Porque si no, eh, el compost mmm, perdería calidad. Entonces, justo aquí en la superficie, vemos que tiene, que está a 28 grados y medio. Dentro lo tenemos, mira, 40, 45, no, no supera los 46 grados. Hay que voltearlo los primeros cinco días dos veces al día y el resto, hasta que ya esté fermentado, solo con una vez al día es suficiente. Las medidas para que haya una buena aireación y por lo tanto la temperatura no siga aumentando serían como máximo un metro cuarenta de altura y dos metros y medio de largo.